las manos alcemos la voz voy por mi Venezuela, ah, la voz El a ah, enfrentar esta cruel situación no puedo aguantar ah, más rechazo ah, el dolor ah, la, ah, termina, la reclamo mi tierra y todo lo que soy dueño de mi familia y mis hijos reclamo derechos me duele que sufran por comida y techo Quiero apagar sus sueños, renuncio a la maldad y a toda esa violencia, exijo libertad. Me de la demencia, no más oscuridad. Venezuela brilla ya. Si somos un pueblo unido, el país renacerá.